Hola, soy Marga Debrán y trabajo como responsable de Innovación Social y de Participación Ciudadana en la Asociación Arrabal Aire. En la jornada de hoy os vamos a explicar el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8 que está focalizado en el trabajo decente y el crecimiento económico. El Centro Indosocial Málaga ODS se encuentra justo en el centro de Málaga, en la calle Muro de San Julián 33. Es un antiguo palacete en el que tenemos diferentes áreas con el objetivo de que la gente que quiera venir a proyectos de emprendimiento social y a formaciones pueda acudir. La Asociación Arrabal es una asociación sin ánimo de lucro que se creó hace 30 años y que trabaja con colectivos principalmente vulnerables por intentar formarles y en trabajar con ellos para que su inserción al mercado laboral sea más sencilla y eficaz. En la Asociación Arraba-Laide trabajamos con un plan de acción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que justamente acabamos de ampliar para los dos años siguientes. El objetivo número 8, que está relacionado totalmente con el objetivo principal de nuestra asociación, como ya he repetido anteriormente, es el trabajo decente y el crecimiento económico. Un porcentaje elevadísimo de los programas que trabajamos en la asociación están muy enfocados a la parte formativa y a la parte de acompañamiento de todas las personas que asisten a la asociación con el objetivo de intentar incorporarse al mercado laboral. Nosotros lo que hacemos, y creo que es súper importante, es trabajar con cada persona. Les creamos un itinerario específico y un acompañamiento que no se limita solo a esa parte de dotarles de contenido, sino que también trabajamos la parte de su, del trabajo de la inteligencia emocional, de acompañarlos en todo ese proceso que supone siempre que genera un estrés para todas aquellas personas que están en la búsqueda de un trabajo. El reto principal al que se enfrentan las personas que vienen a solicitar los servicios de Arrabal AID e es en sí el encontrar un trabajo. En la búsqueda de un trabajo supone un esfuerzo de tiempo y de capacidad que ya es un trabajo en, en sí mismo. Eh, desde Arrabal lo que intentamos es ayudar a esas personas tanto a encontrar eh, qué necesidades tienen, qué necesidades formativas se podrían satisfacer para que, una vez satisfechas, su incorporación a ese mercado laboral sea más accesible. En el contexto que vivimos actualmente, para toda la sociedad en general es un reto el enfrentarnos a, a lo que viene siendo el mercado laboral. Ya he comentado anteriormente que nosotros trabajamos con muchos colectivos vulnerables, principalmente con mujeres, con gente joven, con gente que lleva mucho tiempo desempleado, pero otro colectivo también muy importante y al que prestamos una atención especial es con las personas privadas de libertad, con ellos tenemos trabajos y programas específicos en los que les hacemos acompañamiento psicológico intentamos que esa adaptación, cuando se vuelvan a reinsertar a la sociedad y fundamentalmente al mercado laboral, les resulte más sencillo. Eh, cuando hablo de personalizar los itinerarios hablo de que a lo mejor una persona puede estar metido en programas diferentes con el objetivo de que si esa persona tiene una carencia a nivel digital se complete a través de un programa formativo o si tiene una carencia a un nivel de habilidades sociales pues se complete en ese otro sentido, de forma que cuando termine todo ese ciclo la persona tenga una formación más completa y compacta. El reto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como tiene una fecha que será el año 2030, supuestamente para esa fecha se tienen que cumplir una serie de metas y se tiene que progresar, que en este momento sí estamos progresando adecuadamente, pero claro, todavía quedan muchas cosas por, por cumplir. Desde la Asociación a que trabajamos mucho por este objetivo, sí se están planteando una serie de iniciativas y de acciones con el objetivo de que esas diferentes metas se vayan cumpliendo. De hecho, nosotros cada programa lo tenemos alineado con uno de ese diferente y lo que hacemos es seleccionar una serie de indicadores con el objetivo de medirlos. Porque realmente, si tú pones una meta y no marcas un indicador con el que medir, tampoco sabes si ese progreso se está realizando de forma adecuada. Respecto al objetivo número 8 que estamos hablando en toda la entrevista relacionado con el trabajo decente, desde la asociación intentamos siempre que las personas, una vez que terminan el ciclo formativo tienen que realizar unas prácticas, siempre se realicen en empresas que cumplan también los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que las condiciones laborales en las que van a trabajar las personas que se han formado aquí sean las correctas. Eh... En la Asociación Arrabal trabajamos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, en primer lugar, intentamos que todas las personas que trabajamos en la Asociación estemos formadas en este tema. De hecho, se hacen reciclajes continuos en colaboración con CIFAL que bueno, no sé si todo el mundo lo sabe, pero es una, el, digamos, el brazo que tiene la ONU aquí relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que permanentemente dan cursos gratuitos para que tanto administraciones como ciudadanía como entidades como la nuestra estén formadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A pesar de que se realiza muchísima formación y se está realizando difusión en centros educativos, en empresas, todavía existe un gran desconocimiento a nivel poblacional en general de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este es un trabajo que se va a seguir haciendo, que nosotros desde la asociación también lo difundimos a otras entidades, que ya como he dicho trabajamos a nivel interno, pero que creemos que a pesar de que sí existen esfuerzos por administraciones y entidades en que esto se difunda, todavía hay mucho trabajo por hacer. Pues como asociación que estamos muy involucrados con el tema de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a pesar de que venimos diciendo en la entrevista que que sí que se ha hecho mucha formación y mucha difusión, pero que queda trabajo por hacer. Animo a que las personas que están viendo ahora mismo este programa se involucren, aunque sea de forma pequeña, porque es verdad que la ciudadanía tiende a pensar que los Objetivos de Desarrollo Sostenible pertenecen a administraciones públicas, pertenecen a otros y que nunca te tocan a ti directamente. Y sí que hay que pequeñas acciones que se pueden hacer y animo a todo el mundo que entre al rincón del vago, que está dentro de la página de la ONU, donde vienen pequeñas cositas que se pueden hacer desde casa y que, de alguna manera, todos contribuyamos y todas las personas para hacer que los ODS lleguen a un mejor cumplimiento en el año 2030. Respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, muchas personas piensan que es algo intangible, algo grande, que ellos no tienen acceso a hacerlo. De hecho, yo creo que hay muchas personas que ya están trabajando con los ODS pero que desconocen que lo están haciendo. Hay actividades cotidianas como es el tema de la ducha, pues cerrar el grifo cuando te estás jabonando para no gastar agua en ese momento. Cuando te lavas los dientes, hacer lo mismo, cerrar el grifo. Intentar reciclar todo lo que se pueda en casa. Si vamos a acercarnos a la compra y los comercios no pillan muy lejos, intentar ir caminando o el transporte colectivo. Ese tipo de gestos que muchas personas ya los tienen incorporados a la vida cotidiana están relacionados directamente con los ODS, pues que la gente sepa que lo está cumpliendo y que pueden hacer más todavía cada uno de ellos en su propia casa y en su propia vida, vida diaria. Hola, ¿qué tal? Soy Julio García, presidente de la Asociación Arrabal y hoy vengo a hablaros del ODS número 8. Bueno, desde la Asociación Garrabal llevamos ya 30 años en Málaga contribuyendo a este objetivo que aunque sea algo reciente, el trabajo decente y el crecimiento económico está en el ADN de la entidad porque fue el punto de partida de, de, nuestro, de nuestra intervención, ayudando a personas a hacer un empleo además hacer un empleo en condiciones dignas, fuera de, de precariedad, de situaciones de parcialidad, de situaciones irregulares también. Entonces una de las la formas en las que estamos trabajando eh, y me gustaría resaltar en, en esta línea es el trabajo que hacemos con mujeres que trabajan en el sector de los cuidados, en el sector del hogar, en el que hacemos una serie de talleres grupales para que conozcan también sus derechos, las posibilidades también de continuar formándose y de que este empleo pues, tenga una, una serie de, de condiciones y de calidad en que tradicionalmente pues, pues, no está llevándose a cabo. Pues nosotros llevamos ya 30 años, como he dicho, haciendo, haciendo este trabajo y hemos pasado por muchas fases. Fases en las que la situación estructural, tanto del mercado de trabajo como otros factores que también afectan, como el tema de la vivienda, el tema de las situaciones sanitarias y demás, sí que ha afectado a la, a, a la previsión que, que teníamos hecha de, de la consecución de este objetivo. Sin embargo, lo que intentamos es, desde, desde un tiempo a esta parte, trabajar también en esos otros factores que inciden, como decíamos, el tema de vivienda, el tema de otras situaciones que compliquen el acceso a, al empleo y trabajamos de manera integral para que las personas, al final, tengan todas las necesidades o cualquier carencia que, que le impida acceder a un empleo en condiciones dignas, pues poder solventarlas desde, desde aquí desde la entidad. Pues, eh, a título personal, considero que el objetivo se está llevando tanto desde la Unión Europea como después desde, desde España y desde la Consejería como la competencia que tiene el empleo están haciendo mucha, mucha, muchos nuevos proyectos encaminados a, a que el trabajo sea, sea decente pero sobre todo que el trabajo sea estable, a que las condiciones de empleo, condiciones de empleo que en Málaga tradicionalmente por los principales sectores que tenemos de, de producción que es el el turismo, hostelería y demás, no es unos sectores en los que se ha permitido que el, trabajo sea, que el trabajo decente lleve al crecimiento económico. Para que haya crecimiento económico, este empleo tiene que tener una serie de factores, como es que la continuidad en el empleo y unas condiciones, tanto salariales como de continuidad, que es las que pienso que ahora mismo pues, sí se están llevando a cabo medidas, tanto desde, desde el Gobierno Central como desde la Consejería de Empleo. La mejor forma que como ciudadanos y como ciudadanas de a pie colaboremos para la consecución de estos objetivos es organizarnos. La sociedad civil organizada no solo como en, en asociaciones sino en, en otro tipo de, de agrupaciones ciudadanas es la manera en la que vamos a poder reivindicar y exigirle a los poderes públicos que realmente hagan este derecho efectivo y que realmente estos planes, estos objetivos, estos proyectos que se llevan a cabo tengan una repercusión en el día a día del ciudadano, de las ciudadana y de nuestros vecinos de Málaga.